U, es verdina gan, eh, ganas, eh, bueno, pues Betty Gaudeor, eh, Languile y Beguir a Chen, ETA, eta defenda Chen, Betty, Betty. De momento porque es el único sindicato que se moviliza. En la forma de trabajar, en la seriedad, en la reivindicación. Echa con igual confianza, Edo, bestea eh, consulta Porque lucha realmente por los trabajadores. Y por eh, la justicia y los derechos, no como otros que solo tienen el nombre de sindicato. La bego afiliatu, delegatu, dan bile, eta jarroitzaile. Arratxaldeon, eta hongi torri sindikatuaren epiteldeonetara. De espanyolen, lanian, lanagatik, edo laneko bidean, Caicho, Saurito, eta batez ere, y tiene que militante, hor aquí un político, aquí es Yo, Un envejecimiento Tenemos que luchar contra los estereotipos, contra los prejuicios, contra las dinámicas, los métodos que reproducen día a día en nuestra vida pues un sistema de dominación y de opresión es el racismo. Por eso es muy importante este paso que ha dado la de declararnos como sindicato antirracista. que No nos vamos a cansar de decir que para defender nuestros derechos dentro de los centros de trabajo hay que estar dentro de los centros de trabajo. Y para ello presentar candidaturas y hacer posible ganar las elecciones, lo cual es un muy buen primer paso para activar una acción sindical y eficaz. Por va a tenerse esa cosa, la antojita juego de la actual. Trabajo de control, y que la son los objetivos. En el campo lavado hay muchas cosas que cambiar y para eso necesitamos más generados de la. La lucha no es un camino fácil, pero es el único camino. ¡Viva la Nos invitamos a ser protagonistas del nuevo sindicalismo vasco que representa el sindicato poblado. Dar un paso adelante y formar parte de este sindicalismo diferente en La Habana. Dar un paso al frente y protagonizar el nuevo ciclo de lucha. Dar un paso al frente y contribuir a construir otra realidad. Un mundo en el que nuestras vidas estén en el centro. sindicalismo diferente. Sureki Bahara. La sindicatura.